¿Qué tal mis amigos de youtube? ¿Cómo están? Yo bien. Bienvenidos a todos aquí y gracias por presentarme aquí. Hoy es 31 de marzo de 2022. Estoy cumpliendo 19 años. No mames, casi me cago del susto. Increíble, ¿no? Sí. 19 años estoy cumpliendo. Nací en 31 de marzo de 2003 aquí en Venezuela. Es bellísimo. Es muy corto. Ya que... Estoy ocupado primero en mí y... No estoy mejor... Mejor dicho, no estoy ocupado. Estoy tranquilo aquí, acostado de mi cama. Mientras mi familia y yo estamos preparando las cosas... Para mi fiesta, eso. Y... Yo estoy feliz de que ustedes me están siguiendo. Estoy muy feliz de que ustedes están siguiendo a mi canal. Y no sabía que iba a llegar tan lejos. 4.000 suscriptores. Siento que llevo como casi 4.400. Es una locura para mí. Pero eso es crecimiento. Lo que veo yo. Pero poco a poco conseguiré el éxito. Y la fama. Para mí, el éxito me vale más, porque eso es lo que quería, y bueno, espero que a ustedes les guste este video, si quieren mandarme un feliz cumpleaños, pueden decirlo aquí en la caja de comentarios, Cuando hashtag feliz cumpleaños Gabriel, y así de fácil, denle un like si te gustó el video, Comenta y suscríbete al canal para no perderte en el próximo video. Así que, goodbye friends. Adiós amigos. Así que, adiós y nos vemos en el próximo video.